en nuestra tercera balota tenemos la número uno. Y en la cuarta y última balota tenemos la número 9. 40-19. 40-19 es el número ganador en esta tarde del 10 de mayo del año 2023. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores.